A lo largo de la historia de nuestros días, los mercados financieros han vivido momentos que se han recordado con intensidad. Son más los momentos que han grabado en las mentes los que corresponden a las grandes caídas que las subidas. Un componente esencial para prever movimientos en los mercados financieros es el análisis predictivo, aplicable también a la política y otras áreas, y que ha sido tan denostado por el sector financiero, por analistas, asesores, inversores incluso por los medios de comunicación, tal vez por la nula preparación de estas nuevas generaciones de listos sin escuela que entre los ciegos reina el tuerto. El análisis predictivo nos indica que en breves días habrá riesgo de un crack en los mercados financieros, mientras que los analistas siguen metiendo recomendaciones para entrar en los mercados. Veamos a qué me refiero. Un hecho que predijo el crack de 1987 fue la divergencia entre una de las acciones que ponderaba con respecto al índice. En el caso de España fue Hermoso. Hoy en día sucede lo mismo. El IBEX respecto al resto de los mercados forma divergencia. Microsoft con respecto al Dow Jones y que está avisando desde hace semanas que esto se va abajo. Sin ánimos de protagonismo, mencioné en el anterior audiovisual cuando el Dow Jones coqueteaba en el 15.000 anunciamos que sería 500 puntos al alza para superar los máximos anteriores por una serie de razones técnicas que se explicaban en el audiovisual y así ha sido, se llegó al objetivo alcanzando el 15.522 Ahora los precios se han juntado con la línea de regresión de todo el movimiento de precios iniciado en el 12.500 Segundo, hay divergencias bajistas entre oscilador y precios Tercero, estamos en una onda 5 Cuarto, la 3 ha formado una extensión y la 5 es similar a la 1 con una diferencia de tan solo 176 puntos Quinto, la onda 1 es de 882 puntos, la 3 de 2.766 y la 5 de 1.058 la proporción de la 5 con respecto a la 3 es de 2,61 veces O sea que ha llegado al final Sexto, el market profile nos señala un gran clúster de posiciones bajistas por encima de los precios Séptimo, el ratio putcal se giró el pasado viernes bruscamente El pasado viernes fue vencimiento de futuros Y sobre todo es que el movimiento vivido desde el 2009 corresponde a una onda B del gran ciclo en mercados con apalancamiento se permite que la B esté por encima de la 5. La onda B es la mentirosa y falsa, y que no corresponde con la realidad de la economía. Y lo que aquí se está anunciando es el final de ambos ciclos. Este final, analizado técnicamente, está fijado el 24 de julio del 2013. Y se puede iniciar una corrección al final del ciclo mayor, es decir, al 6.321. Esto predice una caída de 9.201 puntos. Si nos remitimos al gráfico de 30 minutos, algunos verán un falso HCH. Y digo falso, porque la base del hombro derecho está mucho más alzada que la izquierda. Otro dato a tener en cuenta es la divergencia reversal positiva que le envía a unos máximos temporales hasta que comience la tormenta el 21 de julio. Y por último, se puede observar que está en onda 3 en el plazo de 30 minutos. Y eso es claro. Algunos analistas americanos preveían fuertes correcciones anunciadas para mayo o junio, pero no hemos visto que anunciaran ni en qué tiempo y o ni en qué precio. Con exactitud, es un excelente momento para ejercitar posiciones cortas, igual que lo hacen los grandes. La clave está en el 15.500. Nuestros modelos geométricos y matemáticos preveían este momento desde enero del 2013. Usted sabe que la mente es muy olvidadiza. Si corremos a anunciarlo en ese momento, ahora no tendría el efecto predictivo.